Este viejo tiene, tiene una pistola Perre, me voy a ir con este viejo, güey. Solo porque veo que puede conseguir una pistola ¿Cómo salgo de aquí? A ver Encerrarme aquí con estos tablones tan cutres Ojalá te un objeto afilado con el que destrozarlos Hay que buscar un hacha Buah Ah, este está el jodido cangrejo. No pienso acercarme mucho al cangrejo. Ah, mis piernas, ¿qué pasó? ¿Qué carajo? ¿Qué le pasó a mis piernas? ¿Qué le pasó a mis piernas? Creo que era esta puerta con una llave. ¿Dónde está la llave, carnal? Ah, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Uah. Si me tiro las... Ok Me matan, perfecto ¿Qué es esto? Ay, pendejo Jaja, ja, el pendejo, el pendejo. Ok, no sé qué hay que hacer. Ah, a ver, si me tiro aquí. No, no puedo hacer nada. Ay, me volví a quemar, qué pendejo. Ah, ja, jaja, el pendejo, el pendejo. Ya, oh. mm -hmm. ya valieron, pit. ¡Sáquense a la chingada, güey! Que me tire, dice? Oh, acá hay okay, electricidad. ¿Qué pasa si... Puta madre. Es que me ve viejo pendejo. Viejo culero. La madre, no sé qué es esto, pero lo quiero. No sé ¿Qué? sí ¿Y eso es ¿Qué? ¿Qué? Okay? ¿Esa porquería ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Dígame qué quiere. Oh, se lo va a matar este viejo. Viejo pendejo. ¿Eso es qué? <tose> viejo pendejo, ya nos cago a todos. God. Okay, okay, verga, ya <tose> el Cordo pendejo, y ahora como te pego las patas, wey. ¡Ah! <risa> viejo pendejo. Oye, ¿qué es esto? Oh. <risa> y el viejo pendejo se me pone encima. Oh, se me ocurre algo. Oiga, oiga. Viejo. Pero voy a electrocutar, No me... Ah. Bueno, este de aquí se ve que es más fácil de manipular. Buah. Ok, viejo pendejo. Acércate más para allá. Acércate allá. porque él no lo electrocuta, güey? Véngase para acá. Que no va a pasar nada, diga Buah. A ver, ¿cuál era? A ver, esta de aquí no es. ¿Qué más puedo hacer? Oh. Y si la enciendo... A... No, a ver. Si la enciendo aquí, la dejo corriendo y me largo. Ahí te pendejo! Creo que puede molestar más que un viejo en pelotas Ya, güey, ya déjame ir, ¿no? Déjame ir, pendejo, déjame ir Déjame ir, ¿ya me dejas ir? señora se volvió negra de golpe de O Oh, capaz si me burlo frente a esa tipa. Ah. No, señora, no... Eso no... Me acabo de dotar del asilo. Me acaban de agotar del asilo. Verga. Que escapé del asilo? ¿Ahora qué me queda? ¿Nada? Bueno, denle like, suscríbanse. Adiós.